emoción... No, no, no, no, Que por fin venimos a hablar de libros. Eh, es que tenía tenido demasiadas ganas. O sea, vengo a contaros todos los libros que me he leído desde la última vez que os hablé de libros. Que fue en junio, así que he acumulado bastantes lecturas. No os voy a hacer ningún spoiler de ningún libro. Os voy a decir un poco a nivel general qué me ha parecido. Si me ha gustado, no hay por qué. También os voy a hablar de tres libros que van a ser como mis próximas lecturas. Solo de tres. Porque en el anterior vídeo ya os hablé de otros, entonces si queréis ir más, pues os tenéis en el anterior, no, en el blog de febrero. Una, dos, tres. Es que hay un montón. Me hubiera gustado grabar este vídeo antes, pero es que eh, quería como esperar acumular algunos más, aunque la verdad es que creo que podría haberlo hecho un poco antes. Miniatura, let's go. Uf, esto es Empezamos ya porque si no se va a Os voy a contar en orden cronológico los libros que me he leído desde junio hasta ahora. Así que let's go. Vale, los libros que me leí en verano. En verano me leí... 1, 2, 3, 1, 6, 7 libros. De los dos primeros ya os hablé. El primero no lo tengo porque se lo he dejado a una amiga. Es el de Todo lo que sé sobre el amor de Elizabeth Noventa. Sí, ¿no? creo que sí, me llamaba así y tanto mmm, esa reseña como esta de 10 negritos de Agatha Christie la tenéis en el anterior vídeo de libros pero bueno, a nivel general os puedo decir que el libro de Isabel Benavent me gustó mucho, aunque es verdad que ojo, son libros que antes me gustaban un montón porque quería como retomar la lectura había perdido ese hábito y son libros que se leen rápido, se leen súper fácil, te enganchan un montón y tienen historias simples, eh, no tienes como ninguna traba eh, con el vocabulario porque es todo vocabulario del día a día, entonces son libros que recomiendo mucho a personas que quieran recuperar ese hábito o simplemente desarrollar ese hábito de lectura. Para la gente que quiere empezar a leer, vamos, y también si te gustan las historias románticas, evidentemente para adelante por mucho que seas eh, lector de eh, años y años y años son libros que se disfrutan un montón pero a mí como que esa, ese tipo de novelas no me gustan tanto una de vez en cuando sí, sabes, una de estas que dices venga, quiero leer como si viera una peli y el 10 negritos me gustó un montón de Agatha Christie también os los recomiendo cuando tengáis una especie de bloqueo lector o queráis retomar la lectura porque por lo que sea lo habéis dejado durante un tiempo son libros cortos que leen en 2-3 días y y están súper bien. De estos os hablé más en el anterior vídeo, así que si queréis eh, saber cuál era mi opinión de entonces pues podéis ir ahí. Vale, después me fui a Grecia y me llevé este libro Gente normal de salir reuní tenía mil ganas de leer este libro porque había escuchado hablar de él a todo el mundo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Es que me siento fatal diciendo esto porque os vais a enfadar conmigo, porque es que a todo el mundo le encanta este libro, ama este libro y... Mmm, Solo os digo que esperéis al final del vídeo para poder conocer bien mi opinión, ¿vale? Pero no me gustó demasiado estando en Grecia. O sea, igual no me pilló en un mejor momento para leerlo. Pero como que... Y a ver, sí que marqué un montón de post ¿eh? Como podéis ver, o sea, hay un montón de frases que me gustaron. Pero como que... Yo leí este libro y como que... La gente dice que... que literalmente es gente normal, con vidas normales... A mí es que la relación entre los dos personajes como que me parece un poco tóxica. ¿No? O sea, que sí, que yo entiendo, o sea, sí que entiendo la perspectiva de que la conexión entre los dos personajes es muy bonita no Y que ver cómo pasan los años y la conexión que hay entre ellos Pero me esperaba más de este libro Me esperaba más eh, y me quedé con muchas ganas de volver a leerlo porque dije pff, tenía Igual simplemente es porque tenía las expectativas demasiado altas, ¿vale? Tenía pensado que le iba a dar un 5 estrellas en mi Goodreads y le di 3 estrellas Anteos un libro que en su día hubiera recomendado 100% leer, o sea, creo que al final un libro del que, habla, del que habla todo el mundo Tienes que leerlo un poco para ver qué te parece y si hacer caso a las siguientes recomendaciones o no No sé, es que me siento mal diciendo esto de este libro, ¿vale? Porque después lo entenderéis, pero me quedé con ganas de leerlo, solo os digo eso Y el final, al final me decepcionó un montón, dije, va, seguro que tiene un final brutal? Pues no <risa> El final no me gustó tampoco tiene una forma de escribir peculiar y eso hay gente a la que no le gusta, a mí en este caso sí que me gusta la forma de escribir de la autora, creo que lo hace de forma muy amena, además a mí no me gustan mucho los guiones en los libros, como que si estoy leyendo un párrafo me está gustando mucho, como uf, no lo cortes con un guion entonces esa parte me gusta mucho y um, me gusta mucho también cómo describe los pensamientos de los personajes. ...como que navegas mucho por su mundo interior, por su cabeza... ...y eso eh, en esa parte lo dio un 10... ...o sea, creo que lo expone muy bien... ...y también hay situaciones de la vida cotidiana que... ...que te hacen pensar mucho, eso es verdad... ...o sea, sí, esa parte estoy 100% de acuerdo con el resto de la población, ¿vale? ...pero que se normalice una relación con la que tienen estas dos personas... Como que esa parte no me ha terminado de gustar porque me parece que hacen cosas muy tóxicas, el uno para el otro. Volví de Grecia y quería un poco empezar a indagar otra vez en los libros de autoayuda. Yo creo que de autoayuda solo me había leído el de Ikigai y el del camino del artista estaba en ello, pero lo dejé. Lo retomaré algún día. Y dije, venga va, voy a empezar con los de autoayuda porque verdaderamente son libros que te ayudan un montón eh, a nivel de que te aportan mucho conocimiento y aprendizaje y eso es algo muy positivo de un libro, entonces libros que sean de no ficción también hay que leer, o sea ya una vez que eres lector y que tienes incorporado el hábito y que tienes como claro tus objetivos y tu hábito de lectura pues ya tienes que empezar a leer libros de no ficción los de tu vida me parecen brutales así como los de crecimiento personal entonces decidí cogerme este, el del monje que vendió su Ferrari que lo tengo súper súper súper marcado como veis me encantó, o sea, me lo comí este libro, me lo leí súper rápido Súper rápido pero disfrutándolo, ¿eh? en el sentido de que eh, me podía volver a leer un capítulo En plan, me leía un día un capítulo y al siguiente igual me lo volví a leer porque me gustaba O igual estaba en el capítulo 8 y volví al 2 O sea, es un libro que me encantó Además no es típico libro de chapa, o sea, es un cuento Una especie de, como su propio título dice, es una fábula espiritual Es que este libro tuvo todo lo que me esperaba que iba a tener es que te lo dice el título: El monje que vendió su Ferrari, una fábula espiritual. Entonces, básicamente te cuentan cómo una persona que lo tenía todo vendió su Ferrari, se convirtió en monje y te lo cuentan como en una fábula espiritual. Es que no te estoy diciendo spoiler, en plan, te lo pone en el título. Me parece un libro brutal. Si nunca has leído un libro de así un poco más de crecimiento personal, porque es súper introductorio, te habla de muchos conceptos básicos que yo creo que son necesarios incorporar en nuestro conocimiento antes de empezar con libros más difíciles y encima lo disfrutas un montón es que me acuerdo mucho de mi día a día de este libro y se lo recomendé a todo el mundo en, en su día un día, la verdad por cierto, en mi Godreads siempre os pongo todo lo que leo como los libros que estoy leyendo, los que me he leído, los que me quiero leer y las estrellas que le doy a cada uno lo malo es que no puedes dar eh, estrellas y media o sea, yo por ejemplo, al de Agatha Christie creo que le di 4 estrellas al de Benavent también a este le di tres, a eh, este le di cinco. Pero hay libros, por ejemplo, a los que les daría pues, cuatro y medio, tres y medio, ¿sabes? Y no puedo, me molesta un montón. Vale, siguiente lectura del verano. Es que la empecé antes de ir a Grecia, pero lo tuve que dejar porque no me quería llevar como si la gente peso en la maleta. Sabía que no me iba a leer un libro tan largo ahí, como que yo iba a pasar a conocer gente y a viajar y tal. Chicas, dime quién soy de Julia Navarro. Eh... Tengo tres libros favoritos. Uno es el de la Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Otro es Juntos Nada Más, de Ana Gabalda. Y el tercero, no hay orden de preferencia, pero tercero este es este, de quién soy, de Julián Navarro, me encantó. Es una novela histórica pura, aprendes un montón y es lo que más me gusta. Sorry, he tenido que parar a cargar la cámara. En resumen, un 10. Aprendes muchísima historia, es que es un libro que siento que te aporta tanto conocimiento como disfrute y goce de la lectura es que os prometo que me ha encantado este libro, o sea, lo leería mil veces encima el, el final es brutal aunque tengo que decir que me lo esperaba <risa> pero es brutal es que es, es, es que es increíble el libro aprendes un montón de historia no solo de España, sino del resto del mundo o sea, era la época Franco, Hitler Mussolini, Guelduce, Lenin Stalin, brutal, es que aprendes de todo para una persona como yo, que... Hace mucho que no estudié historia, o sea, yo estudié historia historia pues, en la ESO y en segundo de bachiller pero me gusta mucho porque al final me parece cultura y que es súper necesario porque el pueblo que no conoce, conoce su historia está condenado a repetirla, entonces me parece súper importante informarte y tener libros así que lo hacen de una manera tan entretenida y divertida me parece... es que si no os lo habéis leído no sé qué estáis esperando Después de este pedazo tocho, en plan de mil y pico páginas, pues me apetecía algo de leer rápido porque a mí me gusta terminar, la sensación que te da terminar un libro, no es como, uff, he terminado un libro, o sea, te genera como satisfacción. Entonces sí que me parece también importante ir intercalando libros largos con algunos que se lean más rápido. Entonces, para ir terminando el verano me compré este de Agatha Christie que me, me costó un euro, es de segunda mano y nada, me lo leí en dos días y está es muy guay, se llama El truco de los espejos pero bueno, es que no es que te recomiende este libro de Agatha Christie, es que te recomiendo cualquiera seguro que todos están genial, el de 10 negritos hay que decir que me gustó más, de hecho me acuerdo mucho más de ese que de este eh, este es como que se me ha borrado un poco de la memoria o sea, me acuerdo de que iba, pero mm, recuerdo más del otro sí más Agatha Christie en su línea, en plan un asesinato a ver quién lo ha hecho y nunca te esperas el final, la verdad es que en eso esta chica increíble, no entiendo cómo lo hacía Vale, a lo largo de todo el verano también me estaba leyendo este libro, no lo compré ni nada, simplemente estaba en casa, lo encontré y dije, mm, me lo voy a leer. Tías, no me lo termine, es que es un rollo. He llegado hasta aquí, ¿vale? Me leí la mitad y bastante me parece. Eh, de hecho, lo quiero retomar, pues no sé si en verano o así, intentar leerlo rápido y ver si la segunda parte me aporta algo más. Bueno, sigue el cambio está en ti. El autor es Neil Donald Walsh, al principio me estaba encantando el libro, de hecho subí bastantes historias a Instagram y tal, pero a medida que iba avanzando, eh, me empecé a dar cuenta de que el autor, como que yo como he vivido esto que es lo peor del mundo, sé perfectamente lo que tienes que hacer para estar bien. Yo tenía la sensación de que me estaba hablando un sobre todo y como yo sé todo y tú nada y me tienes que hacer caso porque eh, antes tenía que hacer conocimiento pero ahora soy eh, Dios en este ámbito, entonces no sé, no me gustaba mucho. Además también hacía como... Eh, varias alusiones religiosas no sé, blan, lo hablaba como de una manera muy que no me no me gustaba, creo que lo podía haber enfocado de otra manera uf, sin más, no sé, además me pareció súper repetitivo, pero tiene como dos partes entonces me leí la primera y uf, empecé a leer la segunda y dije, lo dejo porque es que es lo mismo pero bueno, ya que he hecho bastante descanso de él, pues quiero volver porque me da mucha rabia dejar un libro a medias y creo que si algo se ha publicado como que realmente tiene que tener alguna ventaja y algún beneficio, ¿no? eh, aprendí alguna cosa pero bueno, sin más Después, para empezar el curso, me dejaron este libro de John Verdon que se llama No abras los ojos. Fue un libro brutal, una novela eh, policíaca. Me gustó muchísimo. Además, yo es que leo un poco de todo. Como veis, tengo como un gusto muy variado a nivel de lectora, me gustó un montón. Está súper bien escrito. Aunque me da rabia decir está súper bien escrito porque en realidad está súper bien traducido. <risa> un libro brutal. Si os gusta la novela policíaca bien escrita, os lo recomiendo 100%. Es que además el tema que trata es muy original. O sea, es como... Eh, la violencia de las mujeres hacia los hombres En vez de, de los hombres hacia las mujeres Entonces al principio fue un tema que Dije, mmm, esto, what the fuck, ¿sabes? En plan, no me gusta eh, Pero lo trataba de una forma que Que no, o sea Psiquiátricos, psiquiatras eh, Está genial, os prometo Si os ha llamado la atención con eso, tenéis que leerlo eh, Me compré este libro que es brutal, o sea de los libros más bonitos que me he leído en mi vida se llama Canto y la montaña baila es de Irene Solá, es una chica catalana entonces está traducido porque su libro original es en catalán entonces si podéis leer la versión original seguro que es hasta más bonita si cabe os habla de la naturaleza, en plan os habla el bosque, os habla eh, la lluvia os, es que es increíble y también hablan las personas pero como que te van narrando una historia que realmente no tiene ni historia simplemente es un pueblecito en la montaña y vas un poco viendo como a lo largo de los años que va pasando con cada personaje pero sin ninguna trama en general, como que simplemente disfrutas de la lectura si simplemente te gusta leer por lo que la historia te aporta pues esto igual no te gusta, pero si te gusta leer por disfrutar de cómo está escrito un libro, tienes que leer esta maravilla la autora lo escribe y describe todo con tanta sensibilidad que me ha encantado, es que es un libro que me leería mil veces porque como no hay una historia y simplemente te fijas, o sea, si sí hay historia evidentemente, ¿no? pero como que te fijas más en las palabras que en el libro en sí, entonces es un libro que te puedes leer una vez al mes tranquilamente, y que no te vas a cansar de leer es que a mí me recordía una sensación tan placentera por dentro, cada vez que leía una frase de este libro que os sea, recomiendo mucho pasar por esta experiencia vital. Encima Mira, mirad qué preciosidad del libro, es que es increíble. Es un libro corto, o sea, creo que, no sé si llega a 200 páginas, no, 190. Pero aunque sea un libro corto se lee despacio porque lo lees saboreando, lo es el típico libro que no tienes prisa por terminar y esa sensación me encantó porque pocos libros me han transmitido eso de querer como disfrutar cada página. Al no tener una trama te hacía como parar a pensar en lo que acabas de leer, o sea, realmente estas palabras han sido unidas y han formado una frase tan bonita. El último libro que me terminé eh, fue este, de Plenamente, de Andrés eh, Martín Asuero. He sabido mil cosas de este libro, me ha gustado un montón. Eh, no sé si le llegué a dar tres o cuatro estrellas en Goodreads. O sea, es un libro que a nivel conceptual me ha aportado bastante conocimiento, pero ya había leído un par de libros de autoayuda de base entonces, y me había informado más sobre el tema. Entonces, como que verdaderamente creo que hay muchos conceptos que ya mmm, había asentado, pero es un libro muy guay, o sea, os recomiendo mucho, eh, para principiantes está genial, pero también para nivel intermedio. Te habla, pues eso, del arte de estar presente, de la importancia de saber disfrutar de cada momento, de desconectar del, del móvil de alrededor. Es un instructor de mindfulness, el autor, entonces sabe mucho sobre mindfulness, trata mucho el mindfulness, el cómo hacer para estar presente y también, no solo teoría, sino también práctica, te dice cómo conseguir meditar y te lo va haciendo como progresivamente. Igual en cada capítulo te pone medita hoy 5 días, hoy diez, o sea, hoy 5 minutos, hoy 10 minutos, hoy lo haces en la calle, hoy en casa. Entonces esa parte está muy guay. Me gustó mucho, la verdad, aunque he de decir que el aspecto negativo y por el que no le he puesto más estrellas es que es un poco tostón, o sea, creo que en la mitad podría estar resumido Es un libro que me ha costado leer, lo empecé a leer a final de verano y lo he de leer ahora en febrero, estamos en marzo, pero bueno, en febrero Es un formato de libro muy cómodo, así pequeñito, que no pesa nada para llevarte a cualquier parte Entonces yo me leeré en mi transporte público, la mayoría de él, y muy guay También te habla del budismo, que es un tema que me interesa un montón y tiene un capítulo exclusivo para el budismo y tengo mil cosas marcadas. Y está muy guay porque siento que el autor te habla bastante desde la humildad. Eso me gusta en un autor. Yo creo que los libros en general me repelen cuando el autor no es nada humilde. Y yo creo que eso que me ha pasado con lo del cambio está en ti. Que igual después es una persona maravillosa y es súper humilde. Pero la sensación que me daba en el libro era como eso, de superioridad. Y no me gustaba nada esa sensación. El siguiente libro que me terminé es este, de Mayaren Majarinas Fernández. Es una chica de Donosti, se llama Landia, es el libro. Y eh, me habló por Instagram para ver si podía... Eh, regalarme su libro y, y si más pues si quería leerlo y tal y yo pues evidentemente sí, o sea es que un libro me parece el mejor regalo del mundo y no me pude negar a él a ver, este libro, no sé cómo calificarlo yo cuando era lectora en época adolescente me gustaron mucho este estilo de libros, tengo 3000, ¿vale? amor moría asco y tal, estos me encantaban me ha recordado un poco a estos, entonces dependiendo del estilo que os guste eh, os puede gustar más o menos yo soy un libro que he disfrutado mucho porque eh, la autora te cuenta con muchas cosas personales de ella eh, que ha ido viviendo como en su vida y mm, son muchas cosas de amor, muchas citas tengo como bastantes eh, posits y puestos y hay algunos textos muy bonitos, yo es verdad que en esta época de mi vida no me compraría libros así porque busco libros que me aporten otro estilo de cosas pero este me ha encantado porque al final es que es una chica de Donosti que ha escrito un libro desde, se nota que está escrito desde el sentimiento un montón y he disfrutado mucho de su lectura porque Mayolen tiene un mundo personal súper intenso y poder navegar en sus sentimientos en cómo se ha ido sin, sintiendo a lo largo de los años es brutal además lo escribió durante la pandemia y como que es que es muy fuerte o sea esa época como que la tenemos un poco olvidada pero estuvimos tres meses en cuarentena ¿sabes? es que es muy fuerte además es que me es tan maja que tenéis que leerlo o sea, si os gustan los libros que te transmitan algo en sentido del mundo interior y al final son todo textos, se lee muy fácil yo por ejemplo tengo una amiga a la que le encantan estos libros se lo voy a dejar porque sé que le va a encantar y es que es depende del estilo de libros que os guste pero yo siempre os voy a recomendar probar con todos los estilos de libros y después ya podéis decidir cuál os guste más el siguiente libro que me he terminado ha este que literalmente lo he leído en 10 minutos es un libro que mi tío me regaló de pequeña eh, tengo un montón de libros en la estantería, así eh, que desde pequeña o que me compré en su día o que me regalaron y que no me leí entonces este año me he propuesto como centrarme más en ellos que en, que en nuevos y uno de ellos es este, es que nada, es un libro de poesía para niños, seguro que de pequeña me lo leí porque he leído leyendo igual, es que me acordaba de las ilustraciones y así, es que es un libro monísimo, eh, por dentro es tan bonito o sea, tienes como en la página de la izquierda el poemita y en la derecha la ilustración. Y los libros de poesía me parece tan importante disfrutarlos que me da rabia como haberme lo leído tan rápido. Pero bueno, es que es un libro que te puedes leer. Vale, por mucho que lo he intentado, se me la batería en la cámara. Es que he grabado otro vídeo, entonces sabía que no he Quiero terminarlo porque es que una vez que empiezo a hablar de libros no puedo parar. Espero que nos importe mucho eh, la calidad. Seguimos. Entonces eso, pues que me gusta mucho saborear los libros de poesía encima es que me ha transmitido como tantos sentimientos bonitos, es que mirad este por ejemplo, este ha sido mi favorito. En algún lugar, el barco corta el mar, el mar sangra espuma, cómplice de la luna vigila, mirad esta ilustración más bonita, es que, mirad, y este también, este, no, este ha sido mi favorito, que es, creo que es el primero. Los libros no son para mirarlos, son para tocarlos, abrirlos y leerlos, que es como entrar en ellos. Es que es un libro tan mono. Pero eso, o sea, no te va a aportar conocimiento, ni te va a aportar una historia, pero te aporta sensaciones, eso es lo bonito de la poesía. O sea, que una persona sea capaz de juntar palabras que en tu día a día no unes y hacer de ellas un sentimiento me parece algo increíble. Por eso creo que todos deberíamos leer poesía de vez en cuando. Yo tengo bastantes porque mi libro es un mi, libro no, mi tío es un gran lector y es muy fan de, de la poesía, de hecho escribí un libro... Que lo tengo aquí Hace muchos años Se llama Cuando aprieta el frío Y mi tío es Gorkadiez Y evidentemente mi poema favorito es el que me dedicó a mí O sea, fue hace muchos años, ¿vale? Entonces yo era una niña Entonces le dedico el poema a La Goretti Niña Y me parece lo más bonito que, que me han dedicado nunca Sería tú La <risa> Es que es precioso Ya os lo leeré algún día, si queréis o si queréis comprar el libro de mi tío, pues podéis hacerlo también. Encima me parece una ilustración preciosa. O sea, a lo que aspiro en este mundo, a escribir un libro, a publicar algún libro algún día. Es que me sueño desde siempre. Os decía que esperéis hasta el final del vídeo por el libro de Salirni porque, eh, como os he dicho, me quedé con muchas ganas de leerlo. Y eh, a la vez de eso, quería empezar a leer en inglés, ¿Verdad? Entonces dije, vale, qué mejor que empezar a leer en inglés que hacerlo con un libro que ya me he leído y que encima eh, tengo ganas de volver a leer, ¿no? Y eh, justo hay una academia de inglés online que tiene un método de aprendizaje súper innovador y diferente que este año sacaron el proyecto de hacer un club de lectura en inglés. La chica que es buenísima me envió este libro, que es el de salir Ronnie, en, en, o sea, que es el de gente normal en inglés, normal tipo, y, y me lo he leído en inglés. Os voy a dejar en la pantalla el nombre de la Academia de Inglés por si queréis echarle un vistazo se llama Great Nuts y está muy guay porque eh, creó grupos diferentes de Telegram con todas las personas que nos habíamos apuntado al club de lectura y pues por allí iban comentando el libro y tal y también nos enviaba links eh, a vocabulario y como un calendario de cuántas hojas nos teníamos que leer eh, del libro al día y después pues al final orientativo evidentemente y al final de la semana pues para comentar el libro y como os he dicho pues nos dejaba links a vocabulario que ya eh, consideraba pues más difícil o más importante yo el problema es que eh, esto fue enero, entonces eh, yo en enero estaba de exámenes y ya le dije que no que no iba a ser capaz de, de llevar la lectura acorde a la a suya y entonces lo he hecho por mi cuenta chicas, me ha gustado mucho el libro ahora, o sea me ha encantado lo estoy terminando, vale voy por aquí pero esta vez he disfrutado mucho más de la lectura que la anterior vez creo que también fue por el momento en el que me pilló creo que no era como la etapa perfecta para leer este libro, es un libro que tiene mucho sentimiento en el sentido de que te hace pensar mucho en lo que hay en el interior de cada persona y que de si fuera no se ve. Es la relación entre dos personas normales y me gusta mucho la conexión que se ve entre ellas con el paso de los años. Es decir, que a esta segunda lectura llegué con las expectativas eh, menos 50, ¿sabéis? Porque como las había tenido al 100%, me había decepcionado. Y quería hablar de leer pues dije, es pues, que seguro que ahora tampoco me gusta y yo aquí intentando que me guste, pero esta vez me ha encantado, se lee súper bien, me ha gustado mucho más en inglés que en castellano, mucho más, y encima me ha ayudado como a empezar a leer en inglés, que es algo que quería hacer, lo quiero hacer de vez en cuando porque es verdad que disfruto más de una lectura en castellano que en inglés, pero leer autoras como Sally Rooney en inglés creo que es algo muy agradable y no sé, es un libro que es como un abrazo, digamos Y también he empezado a ver la serie Creo que al final de conocer la historia de estos personajes Tres veces, los he acabado cogiendo mucho cariño Y me da pena terminar el libro He hablado con más gente a la que no le ha gustado este libro Entonces eh, os recomiendo darle una segunda oportunidad Y leerlo en inglés si podéis Aun y todo, eh, he de decir que tampoco lo voy a poner 5 estrellas Voy a subir a 4 estrellas No me ha gustado tanto, tanto, tanto como a la gente le gusta Pero me ha gustado más que a mí yo de Julio antes todo, seguro que leo más de esa de Rumi, ¿eh? Vale, y también ahora mismo estoy leyendo estos tres libros El primero de ellos, Diario para Estoicos ya sabéis que es una nota estoica por día me lo envió el editorial Reverte Management junto con otros dos que os enseñé en el February Journal y también por Instagram y me está encantando El estoicismo te acerca tanto a la reflexión, a la filosofía y es un tipo de pensamiento como un movimiento tan bonito y tan introspectivo que me encanta, o sea, quiero aprender más sobre estoicismo, entonces si me podéis recomendar libros como ya más profundos que no sean simplemente una cita diaria, lo agradecería un montón porque lo estoy disfrutando muchísimo, lo que pasa es que voy un poco más atrasada de lo que debería, voy como con un mes de retraso porque voy por febrero y estamos en marzo, pero hubo una época en la que no, no me apetecía, pues en exámenes si y así es que no, no me apetecía leer esto, porque era una época en la que estaba muy como muy en bucle y digo, a ver, a mí ahora no me hagas reflexionar sobre la vida porque dejo de estudiar, ¿sabes? En vez de poner post en este dije dije, voy a doblar cada es la esquina cada vez que me guste una cita y después así cuando me termine el libro como que puedo acudir a eso y ya marcar con post las que más me gustan de, de entre las seleccionadas. Pues el problema es que estoy eh, doblando todas, en plan, cada tres doblo una, entonces tenemos un problema. Es que se lo recomiendo tanto, os voy a leer algunos títulos, ¿vale? El poder de un mantra. aspira a entender las cosas a fondo. Nunca hagas nada por costumbre. Reanuda el verdadero trabajo. Lo que controlamos y lo que no. Reconocer nuestras adicciones. Es que es increíble. Los otros dos libros que me estoy leyendo, el primero es este, el de Oliver Sacks, de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Eh, está escrito por un neurólogo y bueno, no, uno de nuestros profesores de neurología nos lo recomendó Y yo todo lo que sean recomendaciones, eh, sobre todo, es que... Oh, es que estoy de medicina, leer cosas científicas, médicas, escritas por un neurólogo, me encanta, me apasiona. encima es un neurólogo que te cuenta casos clínicos de sus pacientes, ¿vale? Pero de una manera muy entretenida. Si estudias medicina te lo recomiendo un montón, o algo relacionado con el ámbito biosanitario. Pero si es que si no estudias medicina también te lo recomiendo. Es verdad que creo que si sabes algo de ciencia pues se debe, te va a hacer más fácil y porque si no igual cuando te hablan pues eh, del hipocampo de los ganglios basales de la vía espinotalámica de las agnosias de las afases de los ictus y tal pues igual se te hace un poco bola no en plan pero bueno que también te lo recomiendo si no estudias medicina porque puedes buscarlo en internet al fin y al cabo pero vamos, si habéis estudiado neurología es que lo tenéis que leer es muy bueno el hombre que confunde a su mujer con un sombrero no pues este es un, uno de los casos que cuenta es, es que no os voy a explicar tenéis que leerlo es muy bueno te hace una introducción del caso, como que te cuenta los síntomas del paciente, por qué acude a su consulta y cómo él va descubriendo lo que tiene. pensar que está escrito, eh, no, no me acuerdo de qué año es, pero hace muchos años. Entonces, lo que ahora tenemos como un conocimiento súper seguro y que dices, jo, yo veo esto y ya sé lo que tiene. Antes es que no se sabía. Entonces, por ejemplo, que una persona perdiera la sensibilidad y no sintiera, no tuviera tacto... Eh, ¿Cómo narices, dices? ¿Sabes que Has perdido el tacto, ¿sabes? Es que es muy fuerte. Es que es increíble. Lo que pasa es que voy lenta... Voy por ahí solo y llevo varios meses leyéndolo porque lo leo muy de vez en cuando porque al final cuando salgo de, de la uni o dejo de estudiar o lo que sea pues me apetece leer cosas como más dinámicas Me lo voy a terminar 100% y es un libro que voy a releer 3000 veces en mi vida Bueno, eso que no os voy a terminar de contar, que al principio te hace una introducción al caso del paciente y después él mismo te cuenta lo que tiene y te cuenta qué es Entonces al final si no sabes qué son las cosas no pasa nada porque ahí como que te hace un resumen de, de las cosas de esa patología pero bueno, yo creo que si sí, es verdad que es un libro que vas a disfrutar más pues si sabes algo de neurología. El último libro que me está dando es este, el de Hyperfocus, o de, Hyperfocus de Chris Bailey. Solo voy 70 páginas, pero me está encantando. Eh, pensaba que era típico libro que... Este también me lo envió eh, la editorial Robert e. Management, y creo que tenéis un descuento con el código GORETI, pero no estoy segura. Ya les preguntaré. Me está encantando. o sea Es un libro que te enseña a centrar tu atención y... Concentrarnos en un mundo lleno de distracciones es tan difícil Es que me estoy dando cuenta de un montón de cosas que son súper sencillas para recuperar tu atención Y que estoy poniendo en práctica y realmente me están funcionando eh, Es que son pasos tan sencillos en los que nunca había caído Que digo, ¿cómo no? Me había planteado esto antes Os recomiendo mucho si os interesa el tema de la atención Pero bueno, como solo veis 70 páginas, pues igual tampoco os tenéis que fiar mucho de mi recomendación todavía Vale, y después los siguientes tres libros que me voy a leer. Este eh, también es de no ficción, se llama El don de la sensibilidad de Elaine eh, N. -N -A o Obitiendo el hecho de que la edición es preciosa y de que eh, el libro en sí es que es súper elegante, me parece muchísimo leerlo. Lo empecé a leer en verano pero lo dejé porque es un libro que quería disfrutar más y con el comienzo del curso pues... Eh, lo dejo un poco de lado porque quería como leerlo a gusto en mi casa, subrayando y apuntando las cosas bien. Entonces creo que lo voy a dejar ya de cara a verano, pero igual cuando me termine eh, estos es que me estoy leyendo de no ficción no sentido porque no puedo leer como solo una novela o solo un libro de no ficción. Porque a mí por las niñas en el bus me apetece leer algo de aprendizaje, pero cuando me voy a dormir me apetece leer algo chill, que me cuente una historia como si fuera una peli, pero no aprender más cosas. Me estrujo el cerebro vas a las personas paz Que son las personas altamente sensibles Yo soy una persona altamente sensible 100% lo he sabido de toda la vida Creo que alguna vez esto con un mentado por Instagram Que antes de pequeña como que me daba mucha rabia Y lo veía como un defecto Pues por ejemplo, yo siento mucho las cosas En plan, me afectan las cosas de manera diferente A otras personas y yo de pequeña esto no lo entendía, decía como, ojo, si es que yo, a mí esto me está afectando tanto y a ti te, te ha pasado exactamente lo mismo, ¿cómo no te afecta de la misma manera? Y yo, como que siempre me traba muchas ganas de llorar y me eh, aguantaba esas ganas de llorar porque yo pensaba que era débil y realmente mmm, con el tiempo mmm, me acabé dando cuenta de que no no soy débil, simplemente soy sensible y ahora mismo abrazo mi sensibilidad y cuando necesito llorar y cuando necesito reír río y ya está y eh, creo que es algo que me va a ayudar mucho a conocerme más. Y a saber cómo manejar también esa parte de mí misma. La sensibilidad me parece una de las mayores virtudes que puede tener el ser humano. Y ahora sí, ahora lo veo como una gran virtud y estoy eh, muy agradecida eh, por haber nacido así. Y los últimos dos libros de los que voy a hablar son estos dos, que eh, son dos novelas. Creo que no son nada conocidas, por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, pero me los han recomendado familiares si no entonces, evidentemente me he estado que leer. Este me lo ha recomendado mi abuela y le encantó. Se llama La hora de despertarnos juntos de Kirmen Uribe. Y este me lo ha recomendado mi madre, que se llama Saber perder, de David Trueba. Así que van a ser mis dos próximas novelas a leer. Tengo muchas ganas, porque ya estoy terminando la de salir Rooney. Así que, sí, empezaré con una de esas. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Siento mucho los caños de corte que ha habido. Que disfrutéis mucho la vida, que leéis mucho y que tampoco tengáis prisa por leer. Realmente, hacerlo despacio y disfrutar No es mejor leer más, simplemente hay que disfrutar la lectura. Y leer lo que uno pueda. A mí me gustaría leer mucho más evidentemente, pero estoy en la universidad, tengo mucho que estudiar, tengo también que dedicar tiempo a las personas con las que comparto mi vida, a mí misma, tengo que hacer deporte, entonces no me queda todo el tiempo que me gustaría para leer, pero ni todo disfruto un montón mis ratos de lectura y los seguiré haciendo siempre. Y nada, que hacer mucho medio de libros, que espero que sea pronto, <risa> porque me encanta, son mis vídeos favoritos, tanto para ver como para grabar. Bueno, <ríe> me caí ya. Un beso.